Existe un debate sobre si Odín, el padre de todos, era cuir. Desde la perspectiva actual, se ha observado que Odín no solo refleja masculinidad, sino que también es adepto al uso de la magia. En el mundo nórdico, la magia era más propia de las mujeres, como las golbas a las que consultaba. Esto podría ser una manifestación de un culto mixto, mostrándose con una vestimenta ambigua en figuras como el Odín de Egre.